le va, bienvenidos a los conjurados, en esta ocasión nos acompaña Genoveva Huerta, que yo cuando la vi, hace cuánto tiempo que no te había visto, pues visto. yo creo como, ya tiene un buen, como mucho, o, o sea, eh, más o menos hemos platicado, ¿no? Aquí por WhatsApp o, o las últimas entrevistas por teléfono y la vi y dije, vuelta, vuelta. O sea, vuelta. 23 kilos menos. 23 kilos menos, te ves súper bien. Sí, ya. ¿Cómo te sientes? Muy bien, obviamente con más energía, ¿no? Ya te queda la ropa. Ajá, <ríe> me queda padre. la ropa de hace mil años, ¿no? Pero muy, muy bien, muy bien. Qué no cabe claro, duda que hay que cuidarse, ¿no? Claro, Siempre. a la otra te voy a entrevistar, pero de aquel lado, que es el rincón de sana. Ah, sí. Sí, claro, el rincón de los, todos los amos está allá entonces te, te, te voy a invitar y que nos hables de esta experiencia claro. fíjate que también eh, Leobardo Rodríguez Juárez ajá, ajá. también bajó, ajá. no, no, pero él bajó ¿Pero ¿cuántos bajó? como 40, 40 kilos ¿pero en cuánto tiempo? en un año, ah, no. en un año, en un año y medio en diciembre y que es enero, febrero, marzo, abril, cuatro meses wow, excelente eh. Él también, y, y, y de veras, ¿eh? porque acá llegaba, y a ver un cafecito y la galleta, y siempre. Y ya llegó el de que, no, la galleta no gracias, y mejor té. Y yo así de, ok, o sea, realmente cambió. Y sí, y sí, realmente es un cambio de hábito de, Completamente de todo. Completamente, de todo. Genueva Huerta, diputada federal del PAN. A ver, eh, recientemente vimos en redes sociales una postura tuya después del último fallo del tribunal que llegó a la sala superior de la de arriba, de arriba, de arriba <risa> y dijeron bueno, pues aquí no hay pa' más y se cierra el telón en esta en esta etapa en donde tú no estabas de acuerdo con los resultados de la selección interna del PAN eh, esto ¿qué, qué, ¿qué significa para ti? para tu carrera política, ¿qué significa para tu grupo político? Pues primero, como tú bien lo dices, eh, entramos a una elección interna, justamente las elecciones internas es lo que enriquece a nuestro partido. ¿eh? Es, tengo 22 años de militante en el PAN, así es que me han tocado muchísimas internas, como otras etapas, con otros mecanismos. Pero entramos a una elección interna y de verdad estoy muy agradecida con los miles de panistas que confiaron en, en este proyecto que al final nos volvimos como una gran familia que confiaron sin, sin una contraprestación por así decirlo, sino genuinamente por el cariño y el reconocimiento a la chamba, y por supuesto que cuando se da el día el día de la elección, pues nosotros impugnamos, como bien sabes, y recurrimos a todas las instancias. De manera normal, como fuimos nosotros durante, al frente de la dirigencia, siempre fui respetuosa de aquellos que impugnaban, de aquellos que, que levantaban, no, siempre fui respetuosa e hice lo mismo, lo que hice fue impugnar. Y efectivamente llegamos hasta la última instancia, eh, lo, no se nos da el resultado que nosotros esperábamos, soy una mujer de instituciones como lo dije una mujer de instituciones y además de palabra me quedo en el PAN, me quedo a seguir trabajando en el PAN. Eh, por supuesto que le damos vuelta a la página en este tema, pero no al trabajo y no a la gran familia que, que conformamos hoy somos una gran familia que nos fuimos conociendo a lo largo de esta etapa una etapa complicada que me tocó estar al frente y por qué digo complicada sí. seguiré insistiendo, a ver, nos tocaron por lo menos dos cosas que marcaron a Puebla, y que una de ellas marcó a todo el mundo, ¿no? La primera, pues la muerte de Rafael y de Marta Erika, eh, la primera gobernadora que teníamos, mujer del PAN, Rafael, que trae un liderazgo muy fuerte, eh, no solo en Puebla, sino a nivel nacional, pero en Puebla cimbró al partido y cimbró, y cimbró. No hay persona que no me haya dicho que a estas alturas de México y de la situación, él estaría sería realmente la figura contestataria a AMLO. Así y es. ya estaría ahí el pan, ¿no? Bueno, la alianza, ¿no? Con un precandidato fuerte. No hay una persona, incluso hasta los de la 4T. Los de la 4T dicen, no, ya a estas alturas ya estaría Rafael Moreno sí, Valle ahí. Si estuviera Rafa vivo, por cierto Que otro cierto? canto nos, nos can, otro gallo nos cantara, ¿eh? Completamente. Sí, de acuerdo. Llega la muerte de sí. Rafa y de Marta. Y. Pues por supuesto me toca hacer ca hacerme cargo, por así decirlo, del volante, ¿no? Después de tantas, este, como accidentes en el camino. Luego nos llega la pandemia. No, espérame, este, <risa> quiero hacer una pausa cuando dices, yo agarro el volante. ¿Cómo, cómo fue esto para ti y cómo, cómo te fue cambiando? ¿Cuáles fueron las, me imagino, las grandes lecciones como humana, como política, como profesional, como todo, tomando ese volante? Pues primero, la, la principal de las lecciones es que muchas veces, muchos de los que estuvieron ahí, beneficiarios de, de, del, del régimen morenovallista pues decidieron dar un paso atrás, ¿no? Y hubo otros que sacaron la casta y dijeron, aquí estamos, el PAN al final somos una gran familia, Rafael marcó una etapa importantísima en el PAN, sin embargo aquí estamos y el, creemos en el PAN. De verdad que para mí fue una etapa increíble, porque tuve el respaldo de la dirigencia nacional completamente, a pesar de lo que decían muchos, ¿eh? por supuesto, muchos decidieron dar un, un paso atrás, otros de distintos equipos, por eso siempre hablamos de que hubo un mestizaje, no de distintos equipos, de distin que, que surgimos en distintos equipos, nos empezamos a, a complementar y, a y, a, y me ayudaron a tomar el, este volante no y a sacar adelante el partido, un partido que además todo el mundo creía que nos íbamos a ir, pero si a la lona, ¿no? Recordemos la elección extraordinaria, pues muchos ni siquiera elección entra porque dijeron, no hombre, sin Rafael, esta situación, después del 2018, vamos a quedar en el último lugar. Con un ah, candidato mmm, que no era panista, que, que no, y que, oye, se peleaba con sus partidos que lo estaban que apoyando, se o sea, bueno mira, una muy buena persona sin sí embargo, es. creo que para el sí momento es. que, se, que teníamos, se requería otro perfil, pero bueno, sí. somos nosotros fuimos siempre muy institucionales a nivel nacional esa fue la decisión, y la acatamos e hicimos campaña y con eso, mira, partido contra partido el PAN sacó más votos que morena Sí. cuando nadie confiaba en el PAN y, y remontamos, y hoy hoy no, estamos no, eh. Y, y hubiera más tiempo de campaña, gana el PAN ¿eh? Yo creo, siempre lo creímos. Sí. Con dos semanas más, sí, ganamos. No es que tanto. ¿no? <risa> no, con dos semanas más. Así de perder, ¿eh? Así, Así de, perder. de perder. Así de perder. Y bueno, pues es, esa etapa nos tocó, me tocó, por supuesto, fortalecer eh, las estructuras municipales, ¿no? Eh, fortalecer a los panistas, eh, confiar en los panistas. Después nos llega la pandemia uh -huh. y empezamos a hacer política de forma distinta. Digo, nadie conocía el sumo y todo cualquiera se conecta. Sí. En ese entonces nadie lo conocía. Incluso a nivel nacional nos reconocieron porque un martes nos dijeron cierren el telón y el viernes nosotros ya teníamos actividades en Facebook Live que no lo conocíamos. Ahora ya lo conocemos, uh -huh. pero tantas sí. tantas herramientas y empezamos a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar, sí. a trabajar. Y dos, realmente fuimos una oposición. Sí. realmente, eh, no sé si recordarás, pero sufrí persecución política, claro. me inventaron de cosas, pero siempre confiando en el PAN, y ahí conocimos, como dicen, en las malas es donde uno conoce a los, a los amigos, y ahí fue donde empezamos una gran familia, así lo digo mm. tal cual, ¿eh? una gran familia, y ahí están los resultados también, el resultado de, de todo este proceso durante tres años, hoy lo digo con mucho orgullo, ¿eh? hoy tenemos un partido más fuerte, que está a nada de recuperar lo que a la mala, a la mala nos quitaron hace unos años, que fue la gobernatura. Hay otros estados donde pierden, solo pierden, y no se vuelven a recuperar. Sonora que gobernamos, este, Jalisco, otros que hemos gobernado y ya no se recuperaron, ¿eh? Han tardado años y no se recuperan Y en Puebla estamos a dos años y piquito de recuperar la gobernatura eh, con, con un pan fuerte tenemos más de 300 regidores cuando yo llegué en el 2018 solo había 28 hoy tenemos cerca de 50 alcaldes panistas y cuando yo llegué solo había 11 sí <ríe> con estructuras fuertes con militantes y mujeres hombres empoderados realmente y eso me llena de mucho gusto por por lo mismo pues buscamos eh, nosotros eh, continuar con esta línea nosotros somos respetuosas de, de lo que manda las instituciones sin embargo, seguimos trabajando, amiga. Oye, a ver, eh, hay varios varios puntos aquí que tocaste. Eh, dices, estamos a punto de recuperar lo que perdimos. ¿Crees que sí pueden ganar la gubernatura? Por supuesto que sí, estoy segurísima. Mira, ¿cómo? ¿Con quién? ¿Cuál es tu perspectiva? Mira, con yo tengo una idea. idea. O sea, o sea, a ver cuál es tu idea. Ajá, pero no claro, cuál es tu idea. La mía es la menos importante. Claro. La tuya es la importante. Mira, yo veo un, un perfil eh, masculino fuerte, le digo con toda claridad, que es eh, Eduardo Rivera. Tiene todas las posibilidades del mundo de lograrlo. Por supuesto, también hay que empoderar más mujeres. Voy a hacer un acuerdo con él. Si es hombre, lo voy a apoyar. Y si es mujer, que me apoye. Ok. okay. <risa> hay que empoderar eh, más eh, perfiles eh, femeninos. Recordemos lo que pasó en las elecciones que acaban de pasar. En Tlaxcala ya teníamos candidato hombre. Y nos dicen de la noche a la mañana, el INE, sí. ¿saben qué va mujer? Sí. Y el próximo, bueno, en el 24 va a ser el mismo. ¿eh? Eh, hay que empoderar a las mujeres, hay que empoderar a los hombres. Hoy tenemos la gran eh, Posibilidad de recuperar la gobernatura, de recuperar más espacios en beneficio de, de Puebla y de México. Ya vimos cómo gobierna Morena. Vean cómo está Zacatecas, cómo está Michoacán. No nos vayamos tan lejos, veamos cómo está Puebla. Pero qué te iba a decir? A ver, a ver, a ver. ¿Cómo está Puebla? Miren, inseguridad está terrible. Pero son distintos este, factores que influyen. ¿Cuál? primero es que Morena desde la Cámara de Diputados en la legislatura pasada decidió quitar el Fortasec que era un programa que le daba lana lo voy a explicar de manera más fácil ¿no? lana a los municipios para contratar más policías para capacitar a los policías para comprar chalecos, para comprar patrullas Morena dijo eso no sirve y entonces hoy los municipios no tienen lana para meterle a la seguridad Ha quitado un montonal de programas y de proyectos que ayudan para precisamente la prevención del delito, ¿no? Le han quitado la lana a la cultura, le han quitado la lana al deporte, le han quitado la lana a todo, y solo lo, lo dan precisamente para tener cautivos a sus electores, para la compra de conciencias, para la siguiente elección, pero no pensando en, un, en que crezca la sociedad. Por eso es que hoy principalmente estamos así, tenemos uh -huh. una inseguridad terrible. Sin embargo, sí, también quiero aclarar, aunque la inseguridad es a nivel nacional y en Puebla también estamos uh -huh. muy mal, hay que reconocer que hay estados que han hecho las cosas muy bien y hay que copiarles y casualmente son donde gobierna el PAN. Tenemos un Yucatán, un estado sí. donde Uf, muy bien, ¿eh? Reconocido, bueno, hasta internacionalmente sí. porque la gente se siente segura. Allá uno deja su coche y no le pasa nada, uno puede salir a las 12 de la noche con los niños de la mano y no te pasa sí, nada. Sí, es cierto. Yucatán que gobierna sí. el PAN. Tenemos un Querétaro, donde están los, las empresas queriendo invertir. ¿Quién gobierna? El PAN. Un Guanajuato con un sistema de salud de verdad que, que es de reconocerse. El, ellos no quisieron firmarlo del Insabi y esta cosa uh -huh. tan rara. Y ellos mantienen un sistema de salud de verdad también reconocido a nivel nacional. ¿Quién gobierna? El PAN. Sin embargo, volvemos a donde gobierna Morena. Zacatecas, sí. esas cosas tan terribles, Michoacán, Veracruz. No podemos permitir... Que siga pasando esto, sobre todo porque nosotros, siempre lo voy a decir, nosotros como quiera, pero ¿y las criaturas? ¿Y las criaturas? Ellos son los que se quedan. Si no hacemos algo hoy, no, nuestros hijos no van a tener un mejor mañana. Por eso la importancia de recuperar espacios, porque ya hemos demostrado que cuando gobierna el PAN, el PAN lo hace bien y para y en beneficio de todas y de todos. A ver, Genoveva, eh, eh, Fabián Cifuentes dice saludos diputada, Genoveva Huerta, Irán Sharun, eh, Eduardo Lobato, eh, Karina Chávez, Ivonne Gutiérrez, eh, eh, ¿qué dice? Paige al aire, ay, está medio raro eso, Jorge Rivera, saludos diputada, Olalde Santos nos está viendo, Omar eh, Cabildo dice, gusto verla, diputada, saludos, Verónica Hernández, saludos, diputada, desde Huachinango, Karina Chávez, saludos, jefa, mira, te siguen diciendo jefa, Rosario Contreras, Lara, dice, saludos, diputada Huerta y a Erika también, gracias, eh, Jesús Manzano, saludos, te está mandando. Irving, guapísima mi amorcita, oh, pues se está rayando, la verdad, ¿eh? Eduardo Lobato, saludos amiga Genoveva, todo nuestro apoyo y solidaridad, sabemos de tu gran liderazgo, trabajo y que eres pionera del relevo generacional, seguimos en pie de la lucha, Adriana Moya, saludos, eh, siempre es un gusto escucharte. Ángel León, Rox González, te manda también saludos, Aldo Enciso, Enciso, saludos diputada, Fabián dice, sin duda eres el liderazgo estatal más representativo, saludos, te está mandando, Ángel León también, Luz María Vázquez, Rosario Contreras comenta, eso hacen los verdaderos panistas, se quedan en las buenas y en las malas, Jesús Aguilar nos está viendo. Irán Sharun dice, queridísima diputada Genoveva Huerta, es un gusto poder escucharla y saber que aunque no está en el Comité Directivo Estatal, aún sentimos su fuerza y no olvide que hablemos, hablamos muchísimos militantes panistas que seguimos confiando en usted y cuenta con total respaldo para lo que venga. Saludos, le extrañamos, dice, vamos contigo hasta donde tope y a mover el mundo si es necesario. ¡Órale! Eh. Dice Eli Rivera, también nos está viendo y te está mandando ah. eh, saludos, eh, Eduardo Venancio Eustaquio, uh -huh. también, eh, Valentín Juárez, desde Jesús Manzano, ah, muy bien, Jesús Hernández, saludos desde Chichiquila, te ah. dice Manuel Mazaba, <risa> eh, Eli Rivera también, estoy contigo, Geno, te dice... Eh, Eduardo Venancio ben, eh, ya comenta ahora sí, saludos querida amiga diputada, un saludo enorme desde Tehuitzingo, uh -huh. Ángel Flores, dice Geno para el 2024, ya te están poniendo aquí Irma Hernández, dice Geno te apoyamos para la gubernatura. Mi querida regidora de Chignahuapan. Verónica Hernández, eso Geno, ganadora te dice. Eh, claro que se puede y cuenta con nosotros, diputada Genoveva Huerta. Pablo de Jesús nos está viendo. Dice hashtag Genoveva Gobernadora. Diego Herrera García, Lidia Flores, dice Geno Gobernadora también. En Acajete te apoyamos Genoveva, dice Sharun. Eh, eh, Omar también te pone con el hashtag Genoveva Gobernadora, ya estás haciendo el hashtag, mi admiración y respeto, diputada Genoveva Huerta, madurez política, te están diciendo también, Lourdes Shewa, Ángel Mota, Ivonne Gutiérrez Vázquez. Regidora. Regidora, saludos, mi querida Ivonne, dice, ah, eh, muy rico el chocolate, ya, olvídalo, ¿eh? ya, feneció desde hace uf. <risa> Saludos, querida amiga Genoveva Huerta y Erika Rivero. Seguiremos trabajando. Este, Ay, se me fue esta cosa. Ay, ahorita, ahorita te, te vuelvo. ¿Dónde estás? Bueno, ah, ya, ya. Dice, seguimos trabajando para construir un Estado mejor y seguir demostrando que las mujeres, gobierno son de los mejores gobiernos, perdón, son del de PAN. Hashtag gobiernos humanistas. Eduardo Lobato, saludos desde la Sierra Norte te apoyamos eh, también eh, Eustaquio dice, estás pero desatado, eh. saludos <risa> querida amiga diputada, un saludo enorme desde Tehuitzingo también en atlisco también apoyamos a Genoveva Huerta, te están diciendo este, eh, yo creo que hasta ahí le voy a parar sí. porque no manches dos horas de programa aquí con los saludos pero sí es importante porque luego eh, eh, gran el contenido de este programa son también ustedes lo que piensan eh, eh, sus críticas todo todo esto es vital para este programa entonces tan importante es la invitada como también ustedes entonces pues por eso de repente estoy así como unos dicen ya quiero que siga la entrevista pero también ustedes son importantes jorge zambrano saludos a la próxima gobernadora de puebla y a erika Ay, gracias. ¿Ah? sí, está muy chistoso ¿no? a la próxima gobernadora, pues sí tienes razón, ¿no? pues gracias por tu salud no, no, es que sí, no, pues sí Irma Hernández mi querida diputada, saludos desde Chignahuapan, eh, Connie eh, Tlatelpa, también Ángel Mota, saludos desde Tezutlán, contigo, dice Ricardo Tujillo, somos eh, amiga ajeno, dice saludos, vamos a darle con todo lo que viene y un abrazo. Ángel Flores, saludos también y también a la futura gobernadora. Norma Reyes nos está viendo. Ah, pues muchos saludos Norma. Valentín Juárez, saludos también. Irma Navarro, Jesús Manzano, nunca dejemos de hacer lo que nos corresponde. Hoy más que nunca debemos tener claro que unidos siempre seremos más fuertes. Le mando un fuerte abrazo y continúe con su trabajo. ¡Ay, qué respetuoso! Y Valentín Juárez dice San Martín Caltenco eh, te apoya. ok, va a ver, eh, eh, Genoveva Huerta este eh, haciendo un poquito del recuento cuando tú tomas el volante también se me quedó ahí atorada una pregunta y de ahí Muy muchas más pero entonces así voy como para atrás porque no me quiero saltar a ver eh ¿qué pasa con estas grandes figuras que en ese momento estaban a la postre y parecería que también iban a tomar el mando? no? Obviamente tú como presidenta, no, que, que, que era una enorme responsabilidad en ese momento, eh, eh, y agarras el volante, pero por ejemplo, ¿qué pasó con figuras como Tony Galli, como Luis Bank, por ejemplo, ¿no? que, que parecería que... Pues, ...estaban en condiciones como para... ...seguir apoyando al partido... ...no, pese a que... Eh, eh, no, ...no son panistas, ¿no? Pero bueno... Eh, ...gobernador, presidente municipal, etcétera... ...y de repente se diluyeron... ...y con ellos... ...muchos... ...que ahorita están como... como ...no, como no, no están en el... ...en el radar político... ...¿qué pasa con estas figuras? ¿Le hicieron falta al PAN? Pues mira... En el PAN cada uno es importante. Por supuesto que marcaron una parte importante de la vida del partido. Vital, Completamente. No. Nos hubiera gustado tener mayor presencia de ellos, por supuesto. Eh, reconocemos la capacidad además de, de muchos, ¿no? La capacidad que tienen pues, eh, y la experiencia que tienen, que creo que hubiera abonado mucho al partido. Sin embargo, somos, fui respetuosa de la decisión de cada uno tanto de tomar más, de ser, estar más presentes o bien de retirarse. Y construimos con los que estábamos, con los que estaban en la mesa, con los ¿Por que... ¿Por qué se retiraron? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? Pues no sabría decirte, yo creo que habría que preguntarles a ellos. Sí, claro, claro. Sin embargo... Pero tú como presidenta en ese momento, pues, eran alfiles muy importantes, vitales, o sea, como... Me imagino que tuviste un contacto con ellos. Con todos tuve contactos, eh, contacto incluso hasta la fecha, los estimo mucho. Sin embargo, decidieron tomar otro rumbo, eh, insisto, a la muerte de Rafa, pues hubo muchos que dijeron, yo estaba aquí por Rafa, o tra traí uh -huh. otro proyecto, muy respetado, pero insisto, los que estábamos, okay. con los que nos quedamos, con los que decidimos dar un paso al frente, con eso empezamos a construir, porque fue una campaña bien complicada, ¿eh? nadie uh -huh. le quería entrar a la campaña, no. no me refiero a ser candidato, sino a ayudar, nadie sí. Sí <ríe> sí quería, no, quería coordinar, nadie no, quería hacerse responsable, nada. de absolutamente nada. Entonces, pues es que también Cárdenas también, medio arisco y todo eso, y dices, no, pues todavía no, la verdad. Pero en el PAN, siempre lo hemos dicho, si no me he ido, ¿no?, cuando, eh, cuando son las victorias, tampoco me voy a ir cuando son las derrotas, y ahí estábamos, a pesar de lo que habíamos sufrido, y entramos con todo. ¿Sabías que iban a perder? ¿Tenías como el feeling de, híjole, creo que vamos a perder? No, eh, pues mira, sacábamos encuestas, piensas que las encuestas dicen una cosa y pasa sí. otra, sin embargo, sí tenía yo muchas esperanzas, ¿no? Porque yo veía el trabajo en las comunidades. Yo veía uh -huh. cómo eh, salió de nuevo el panismo a pintar sus bardas, a, a repartir volantes. Yo sentía una energía distinta en el interior del uh -huh. Estado, ¿no? Entonces, pues para mí era, era, era ganar. Además, siempre le tiramos a ganar, si no, no le entraríamos, ¿verdad? Sí, claro. Pero, Pero a veces, como eres institucional, y muchos panistas lo son, y también de otros partidos priistas etcétera pues dices puta voy a van, vamos a perder pero pues ahí estamos no pues no yo, yo realmente sí creía sí, que ganábamos que sí, yo sentía otro otro pues otro humor en el interior de, de uh -huh. la, del estado eh, en Puebla nos dieron no eh, mucho se hablaba de la superestructura de Morena bueno 3 a 1 le dimos en Puebla eh sí. Cárdenas o con, en ese momento, sí. con Cárdenas 3 a 1 sí. en zona metropolitana eh, de ahí sí. fue que todo el mundo se emocionó y dijo yo quiero ser candidato <risa> y me da mucho gusto, de verdad te imaginas el gusto que me dio ver que de repente en la, para la elección del candidato a gobernador nadie quería cuando vieron los resultados, había, pero bueno 10, 11 manos levantando la mano porque eso, eso habla de un partido vivo y me dio muchísimo gusto, de verdad eh, todo lo que sucedió después y hoy pues ahí están los resultados, eh eh, también a, hubo muchos de tus críticos que comentaron que si bien el PAN cuando estabas tú al frente, cuando eras la presidenta, sí era un partido de oposición, una postura muy crítica, ácida y a veces de mucha confrontación eh, eh, con un gobernador eh, que parece ser que está acostumbrado a la confrontación y él no revira, ¿no? Es, es algo que pues está ahí a la vista. Eh, sin embargo, algunos consideran que te pasaste, como que excediste esa, esa raya, ¿no? como que era ya demasiado eh, la, la confrontación con el gobernador. ¿Te arrepientes? Es decir, le hubieras bajado dos, tres rayitas. ¿Cuál es tu sentir ahora de esa, de esa situación? No, no me arrepiento. Al contrario, si lo volv volviera a pasar, lo volvería a hacer, porque sí teníamos que dejar muy en claro que nosotros éramos todo totalmente lo contrario al partido oficialista se necesitaba reforzar la idea y sobre todo se necesitaba ser la voz de muchos no porque hubo muchas campañas que emprendimos en contra del gobierno señalamos señalamos en su Cierto. momento el aumento del transporte cuantos todos callaron y ¿eh? nosotros dijimos cómo va a subir hay más de 5000 unidades no van a cumplir con el, con modernizarlas bueno, al final la historia, que diga el tiempo, nos dio la razón. No sucedió nada y le subieron el precio al transporte y así y hay está un peor y está peor y así muchas cosas señalamos las patrullas. Todos calladitos, ¿eh? Y todos los partidos, y lo sigo diciendo, y enfrente de ellos, ¿eh? Todos los partidos calladitos con el tema de las patrullas. Nosotros dijimos, tu servidor lo dijo, están a sobreprecio, no van a funcionar, porque se necesitan también a los policías, no nada más las patrullas. ¿Quién las va a manejar? ¿Quién se va a subir atrás? Bueno, al, al tiempo, supimos después que había patrullas aquí por Cuautlancingo estacionadas, que no pasaba nada, ¿no? Es decir, nosotros siempre señalamos las cosas, siempre fuimos muy claros, con argumentos, no con ideología como hace Morena. Nosotros sí con argumentos les decíamos, oigan, esto cuesta una patrulla, compadre y esto es rentada, por Dios, y al final... Es decir, siempre dimos los argumentos y siempre le demostramos a la sociedad que el pan era distinto. Y estoy segura que en gran parte esta forma de actuar del Partido Acción Nacional, representada por tu servidora, ayudó a los resultados que hoy tenemos porque si no, los ciudadanos dicen, ay, son lo mismo, mira, uh -huh. unos a otros se cubren, pues son compadres, aquí uno peleándose y allá arriba hasta comen juntos. Es lo que dicen los ciudadanos, ¿eh? No lo uh -huh. digo yo, lo dicen los ciudadanos. Sí. Entonces, sí teníamos que dejar muy en claro que éramos distintos. Y, insisto, fue una de las causas por las cuales, por muchas otras, pero una de las cuales hoy tenemos mucho más municipios con los cuales eh, estuvimos en el 2018 y... A casi nada de recuperar la gobernatura, así es. Ahora, ¿cuál es eh, a todo pasado a la actualidad tu relación con el gobernador? Porque después de las elecciones hubo esta famosa foto en donde pues, al otro día, ¿no? De las de las elecciones y ta ta ta. Eh, y muchos se sorprendieron, digo, ¿cómo no? Si estaban confrontados y de repente una foto muy institucional. Fue como a las dos semanas muy después político? de las elecciones. No, fue luego, luego, ¿no? No. La, la, el primero que recibió, me acuerdo, fue, fue, fue Armenta. Miércoles? Pero ¿No? fue Armenta, lo recibió. Lo recibió el domingo Armenta, un miércoles a Lalo Rivera y a nosotros nos recibió a la semana y media. Sí, bueno. Pero eso así fue, fue, así fue, fue. Así fue. Ah, y me buscó y lo que me dijo, palabras más, palabras menos, casi, casi, como cuando chocas, pues ya cada quien su golpe, ¿no? Pero palabras más, palabras menos, ¿no? Pues ya cada quien su golpe, que seguirle, ¿no? Ajá. Sí, gobernador, que seguirle, yo no le voy a bajar, bueno, a menos que usted, este, actúe de mejor forma, Ajá. ¿no? Y proponga cosas mejores, pero pues soy respetuosa, ¿no? Y me dijo, sí, ya, pues cada quien con su golpe, sigámosle, ¿no? Uh -huh. Y la verdad, insisto, ahí, eh, pues primero me sorprendió, ¿no? Porque mm -hmm. no había mostrado disposición para buscarme, ni mm -hmm. yo lo, lo busqué, ¿no? Yo estaba muy concentrada en fortalecer nuestras estructuras municipales, yendo y subiendo y bajando en los municipios eh, y buscando precisamente eh, el que todos pudiéramos participar. Pero ahí está, e insisto, los resultados saltan a la vista hoy tenemos muchas más posibilidades de recuperar la gobernatura, muchas. Y ahorita, bueno, ya de, de ahí fue como cada quien su golpe. Y ahorita, ¿cómo es tu relación con el gobernador? No tengo ninguna relación, eh, estoy concentrada obviamente en la Cámara de Diputados y en trabajar, por supuesto, uh -huh. en los municipios, pero no tengo ninguna, no, no nos han llamado en lo absoluto, y por supuesto, insisto, nosotros haciendo nuestra chamba desde la Cámara de Diputados. Uh -huh. Ok, después... Eh llega esta esta eh, elección interna no este eh, muchos eh, se, se auguraba que ibas a que ibas a ganar o sea no esa era como que la percepción de muchos incluso yo me incluyo por el trabajo que uno tiene que hacer con reporteando y bueno gana Augusta Díaz de Rivera y, y esta, esta fórmula con, con Marcos Castro. Eh, te sorprendió, veías las cosas eh, eh, muy iguales, eh, ¿cuál, cuál, cuál, fue, eh, ¿cuál era tu, tu sentir? Mira, primero es decirte que conté con el apoyo de muchísimas estructuras, precisamente por el trabajo, gracias al trabajo, de todo un equipo de, pues, de muchísima gente que nos vio subir y bajar y de otros tantos que subieron y que bajaron y los, incluso sacamos una encuesta nos marcaban arriba ya después te contaré pero por supuesto que al final hubo pues otras cosas que intervinieron que estaban muy lejos de nuestro alcance ya la historia sabrá si les cumplieron o no les cumplieron ¿no? pero nosotros seguimos haciendo nuestra chamba, uh -huh. nosotros con mucho trabajo eh, institucional y, por okay. supuesto, cuando solicito licencia, pues con muchísimo trabajo. Yo, rec bueno, conozco todos los municipios donde hay militantes. Ah, y me decían, sin mentirte, eh, y con todo cariño y respeto de los que me antecedieron, pero me decían, es la primera vez que viene una, presi bueno, una mujer o un hombre presidente a mi municipio. Pues hay municipios a seis, siete horas, ¿no? Donde uh -huh. el coche se te desvía la prácticamente, ¿no? a todos, en todas partes visité, me senté en sus casas, conocí a sus vidas, mucho trabajo de tierra. Todo, siempre en mi vida, siempre ha sido que, eh, la, hay una frase que me ha seguido, ¿no? La tierra es de quien la trabaja, siempre. Y eso hice, en cada, en cada etapa, en cada espacio en el que he estado, créeme que dejo el corazón, dejo todo, con muchísima pasión hago las cosas. Soy de las que cree que también hay que vivir cada día como si fuera el último. Entonces, por eso hago, de verdad, con muchísima pasión cada una de mis actividades. Y te lo pueden decir mis compañeros que estuvieron en la Orquesta Sinfónica del Estado, mis compañeros del BINE cuando di clases en el BINE, mis compañeros de la Contraloría del Estado, hoy incluso una de mis compañeras es delegada del Bienestar a nivel federal, pero bueno, fue mi compañera en la Contraloría. Te lo pueden decir cómo fui... En, en, cuando estuve en la Contraloría, ¿cómo fui cuando estuve en el Instituto Poblado en las Mujeres? Mis compañeros panistas, ¿cómo fui cuando estuve con Genaro Ramírez? Uh -huh. Es decir, todos aquellos que me, que me conocieron, ¿Cómo, ¿cómo fui como alumna en el Centro Escolar Morelos? ¿Cómo fuiste como alumna? No, hombre, subí y bajaba. Estaba en la banda de música, estaba yo en, el, en, en oratoria, hice la carrera técnico en música, cuando estaba yo en, en la prepa, es decir, en la mañana, en la tarde, en la noche, le decía yo a Irving que me subía al camión porque afuera del centro escolar de Morelos uh -huh. pasaba el 5 Estrellas que te dejaba en la 8 Oriente, ahí uh -huh. en el Paseo Bravo, que era donde estaba la escuela de música, yo me subía con mi mochila y de un lado el saxofón tenor, que es una cosa de este vuelo, y del otro lado el violín, y luego veíamos a bien y cómo, ¿no? este ¿Cómo sostenerme? Pero, y siempre... Te subías al micro, medio. así. Sí, claro, así okay. me subía. Okay. <ríe> pero estaba muy fácil, porque te dejaba en un lugar, no había que transbordar como muchos no, hacen, No, pero nada más con la subida al camión ya es todo una... <ríe> y salí con 9.9 de promedio salí becada a estudiar la libre mis compañeros de la libre te pueden decir cómo hice eh, la carrera becada y, y además estaba yo en la sinfónica del estado bien, cuando estuve en la sinfónica estuvimos a dos de crear el fideicomiso para la eh, para la orquesta sinfónica para que los músicos uh -huh. estuvieran bien pagados o decentemente por lo uh -huh. menos hoy ya desde la cámara lo estoy impulsando pero en todas partes en cada ámbito en el que he estado me apasiono y doy más de lo que me corresponde. Siempre hago más de lo que me toca. Porque es la única forma en la que uno puede, pues, uh -huh. dar resultados y trascender. Y eso lo busqué en la dirigencia. Genoveva, sin embargo, bueno, los resultados no, no te beneficiaron. Eso, dijo, eso? La, eso dijo la, <risa> la autoridad. Pero, uh -huh. como dice Andrés Manuel, bueno, yo tengo otros datos. Pero bueno. <risa> ok. Eh, qué fuerte con lo que me estás diciendo. Porque dices, ok, tengo que aceptar esto. ¿Cómo es darle la vuelta a la página? Así, lo, así empezamos la, la entrevista, tú haciendo este comentario. Ya le di la vuelta a la página, hay que seguir. ¿Cómo vas a seguir? ¿Qué significa darle la vuelta a la página? Pues bueno, primero todo el tema jurídico, eh, este tema jurídico y de manera institucional trabajar. Sin embargo, pues no me puedo apartar, soy diputada federal eh, plurinominal y pues ando en todo el estado, recorriendo todo el estado, con los amigos, con la familia panista que, que se creó a lo largo de estos mm -hmm. tres años, y por supuesto también señalando las, las incongruencias de este gobierno, voy a seguir trabajando, porque esta tan solo fue una elección interna, vienen más, viene la del 24, viene la del 27, y vienen más, y vienen más, yo tengo 41 años y gran parte de mi equipo es un equipo joven, un equipo de mujeres y de hombres que son jóvenes de edad, son jóvenes en la política y que también se apasionan eh, estando o les apasiona la política, pero además que confían en este partido. No vamos a ser como otros. Uh -huh. Digo, recordemos por qué se salió Andrés Manuel del de, de uh -huh. PRI, se, se fue al PRD cuando no, no ganó una interna para la gobernatura en su estado. Aquí no va a pasar igual. Me quedo en el PAN, nuestro equipo se queda en el PAN, fuerte, con mucha eh, actitud y a trabajar porque estamos sanos de ganar la gobernatura. Pero solamente un soberbio o la soberbia haría creer que solos pueden ganar. Nos necesitamos todos. Si logramos los resultados que obtuvimos en el 21, fue gracias a que todos participamos. Todos tuvieron espacios, ¿eh? Ahí está Natere, ahí está Humberto, que tú recuerdas que cada vez que venía Humberto a Puebla siempre me pegaba. Ahí pero huerto. ya no, no ya no, ya no, no. ya no. Pero a lo que no voy, son compañeritos ahí de Somos no compañeros, pero a lo que voy es hubo espacios para todos. Uh -huh. está, estuvo Lalo, Lalo Rivera en el interior del, spa, en, del estado. Equilibramos. Si un equipo se llevaba la, eh, la, la cabeza, el otro equipo proponía el cuerpo. Okay. Así, así lo hicimos donde todos participaran y ahí están los resultados. Genoveva, cómo puedes llamar a esta este grupo esta esta corriente que tú estás encabezando. O sea, muchos de los morenovallistas, pues, ¿no? Se fueron contigo. ¿Cómo se les llama? Genovistas. ¿O cómo, ¿Cómo? Porque, por ejemplo, en el ayuntamiento de Puebla, ¿no? Los que son de tu grupo, les dicen genobabies. Genobabies. Así me decían en la primaria. <risa> ¿No? Entonces, bueno, entonces, a ver, te pregunto esto. ¿Encabezas esta corriente? Sí, somos un grupo de panistas, panistas en ruta, en la ruta del 24, en la ruta del 27 y por supuesto en la ruta de tener un mejor estado y un mejor país, entendiendo que todos cabemos en la mesa. De acuerdo. Ahora, eh, me dices, eh, ¿qué significa el darle la vuelta? Bueno, pues seguir trabajando en esta familia, ta, ta. seguir trabajando, ¿a dónde te gustaría...? ¿Qué quieres tú hacer? Me queda claro que ahorita estás haciendo tu trabajo de diputada federal, ¿no? Y, y continuamente eh, estás muy activa, te ven redes sociales y ahora tienes sí esa propuesta, ¿no? Pasas este, eh, al frente y expones y, ajá. ¿Qué viene para el 24? Porque también todos ya lo están mencionando, ¿no? O sea, ¿cuál es el proyecto individual que te gustaría seguir? Mira, el 24. Dijiste ahorita de que si Eduardo Rivera no, yo lo apoyo o... o yo apoyo. estoy convencida que el PAN solo tiene dos sopas. Uh -huh. Si es hombre, es Lalo Rivera, uh -huh. pero si es mujer es tu servidora. Ah, ok. Yo estoy convencida por el trabajo, porque me he preparado, porque conozco el interior del Estado, porque conozco todo el Estado, no de tres años para acá, tengo más de 20 años recorriendo, porque en cada una de las etapas de mi vida he recorrido el Estado porque además también tenemos trabajo a nivel nacional. Recordemos, formé, formé parte de la planilla de Ricardo Anaya. Sí. Estuve en el Comité directivo, en el comité Ejecutivo Nacional trabajando de la mano del jefe, del jefe Madero. Es decir, existe toda la experiencia, todas las ganas, toda la actitud, y además existe trabajo. Ahorita saliendo de aquí, me voy para Cuautlancingo. Mañana voy a la Sierra Norte y sigo trabajando todos los días, porque, insisto, la tierra es de quien la trabaja. De acuerdo. Ok. Ahora, eh, ¿cómo ves en este análisis que has hecho? Seguramente ¿no? ya eh, dibujaste ¿no? El, el, el boceto de Morena. ¿Cómo está Morena? ¿Cómo están los contrincantes? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo tú los ves? ¿Cómo ves a Morena aquí en el Estado para el 24? ¿Cómo ves a estos pues hasta el momento dos posibles candidatos, quién sabe, serían precandidatos, ¿no? O Nacho Mier o Alejandro Armenta, por ahí dicen que puede ser este Beatriz Gutiérrez Müller, bueno, ¿no? O sea, hay varias, pero visibles hay dos, ¿no? Y también muy visible hay un partido, la 4T, que está trabajando. ¿Cómo ves a, a los adversarios? Pues mira, eh, ha sido su chamba también, por supuesto, y lo que yo veo es que engañan a la gente, ¿no? Llegan a los municipios, les dicen la vida les va a cambiar, pues sí, pero para peor, ¿no? Lo que necesitamos nosotros hacer, los, panist los panistas, lo que necesitamos hacer es sí decirle a los ciudadanos, estamos peor que nunca en todos los ámbitos, en salud, en seguridad, en economía, en todo estamos muy mal. Necesitamos trabajar juntos. Hoy, insisto, veo a Morena haciendo su chamba, lo que tienen que hacer, ¿no? Efectivamente, tú mencionas algunos nombres. Faltan más nombres de mujeres, recordemos, insisto, va a ser para todos los partidos el tema de la paridad, ya olvídense de, ah, es que yo me llevo más con Andrés Manuel, el INE dice tal, tal, eh, Fulanit tiene que ir para mujer y va para mujer. Entonces, pues bueno, yo no estaría tan atenta de lo que ellos hacen, yo estaría más preocupada, y más uh -huh. bien así estoy, estoy preocupada y ocupada por lo que pasa en mi partido por chambear en, en los municipios, fortalecer las estructuras, fortalecer la militancia, los lazos con aquellos que se identifican con nosotros. Y pues bueno, ya nos veremos la, la, las caras en el 2024. Hay encuestas, tampoco nos podemos, eh, o podemos cerrar los ojos y decir que estamos muy bien. Digo, hoy todavía trae un gran arrastre morena, por eso la importancia de que salgamos juntos, por eso la importancia de que todos aquellos que aman a Puebla salgamos juntos. Y me refiero a la sociedad, me refiero al PAN, me refiero a aquellos, aquellos, incluso de otros partidos que digan, oye, pues yo estaba con Morena, pero esto no es exactamente lo que me prometieron. Todos, todos tenemos que trabajar para que a Puebla le vaya bien. Eh, a ver, una pregunta, ajeno. Ahorita que comentaste, ¿no? O, o es Eduardo Rivera, o puedo ser yo, ¿no? En caso del género. También pudiera ser eh, la presidencia municipal, porque bueno, también la cereza del pastel siempre es la capital de Puebla. ¿O, o podría haber esto de, bueno, pues a lo mejor, ¿no? En este, en este entendido de acomodamiento de fichas, si va Eduardo a la gubernatura, ¿a ti te eh, estarías en, disposi en disposición de ir a la alcaldía de Puebla? Pues siempre, siempre es un honor estar en cualquier espacio, ¿no? Indiscutiblemente hoy estoy trabajando con un objetivo, sin embargo, pues bueno, siempre será un honor en donde, como dicen todos, ¿eh? en donde mi partido me requiera. La verdad es que, insisto, eh, estoy trabajando todos los días, desde muy temprano hasta muy noche, recorriendo todo el, el Estado. Estoy segura que voy a poder abonar, ¿no? Desde cualquier trinchera. Por supuesto, traigo un, un objetivo, ¿no? Y trae, todo el mundo trae un objetivo. Hay que trabajar, hay que soñar en grande y las sí. cosas suceden. Sin embargo, estoy abierta, ¿no? Eh, los espacios, todos son importantes. Déjame decirte que también tengo eh, eh, dentro de nuestro propio equipo personas que están trabajando, ¿no? Tenemos unos Waldo Jiménez que está todos los días también recorriendo Puebla capital. Recordemos que él de manera generosa decidió bajarse en el 2021. Y él no ha quitado el dedo del renglón y sigue trabajando. Y así te puedo dar otros nombres, y creo que hoy por lo menos lo que, lo que hace diferente a este equipo de todos los demás es que nosotros estamos trabajando, eh. Todos estamos trabajando, porque tenemos que abonarle a nuestra marca independientemente de nuestro proyecto personal. De acuerdo. Eh, sin embargo, bien lo mencionaste, yo no sé qué tanto está haciendo Morena, no sé si esté fuerte, si esté débil, si, o sea, no sé ni qué candidato sea. Yo quiero ocuparme no, de mi trabajo de fortalecer al PAN. Perfecto. Y yo creo que ahí es el, puede ser que la victoria más difícil de obtener ¿no? sea al interior de los partidos. ¿no? Y luego eh, la, la guerra infraticida es brutal. A ver, y te quiero preguntar esto. ¿Cómo estás tú con Augusta Díaz de Rivera? Con la actual presidenta. Te lo pregunto porque, bueno, eh, también ha estado aquí Augusta, yo le he preguntado, oye, pues ya le hablaste, ya le hablaste, ¿no? Cuando todavía no, no había este encuentro, hasta que por fin ella me dijo, sí, este, ya hablé con ella, la invité, este, para que... Hemos tenido dos reuniones y la última con muy mal sabor de boca, y lo digo, y se lo dio también enfrente de ella, ¿eh? O de frente, uh -huh. muy salvo, muy mal sabor de boca, porque no digas, ¿por una qué? cosa dice en la mesa y otra hace en la pues en la realidad, ¿no? Un jueves hablamos de un tema y un domingo o un sábado se hace todo lo contrario. Y en política la palabra se honra, porque lo único que tenemos, la palabra. Entonces, pues por pues esta reunión yo tengo muy mal sabor de boca, eh, por supuesto que soy institucional y cuando lo requiera mi partido, pues ahí voy a estar. Sin embargo... ¿Cuál, cuál fue el problema? ¿Cuál, eh, vaya, te lo pregunto esto porque... También hubo esta eh, sesión interna dentro de Acción Nacional en donde no se te aprobó tu cuenta. Entonces, era mi segunda pregunta. Bueno, entonces ahí qué pasó. Ella cita a, a sesión de Consejo Estatal Ajá. sin incluso comentarlo o citar a la comisión encargada, que está a cargo vero sobrado. Cuando yo empiezo a investigar, pues ni siquiera habían aceptado el dictamen, el dictamen de un auditor, auditor además externo. Entonces, pues por supuesto, empezamos a investigar, lo tenía el SEM, el SEM ya tenía este, este dictamen. Augusta me busca y le digo, oye, el dictamen no trae absolutamente nada, trae solo un, un señalamiento donde decía... Para decirlo en palabras este, muy claras, oigan, ¿de dónde sacaron más de 500 mil pesos en efectivo? Necesitan hacer un expediente porque eso es lavado de dinero y eso es un delito. Los más de 500 mil pesos por las cuotas que no habían pagado este Augusto y Marcos, ¿no? Entonces, es lo único que nos señala el dictamen. Augusto no habían pagado No cuotas. pagaron cuotas, nunca pagaron hasta que tuvieron la necesidad de registrarse y en ese momento pagaron las cuotas en efectivo. Eso es un delito Ajá. porque tiene que salir de la cuenta del propietario hacia las cuentas del partido. Eso es, lo que, eso es lo que señala el auditor. Oigan, uh -huh. ahí en efectivo, pues, que están lavando dinero? que están haciendo, no? Necesitan hacer un expediente. Eso es lo único que señalan. Todo lo demás, porque además nos audita el INE, nos audita el IE, nos audita el propio tesorero. Tenemos un contralor nacional. Hay un sistema que tiene el propio partido donde uh -huh. no puede salir una factura eh, después de 48 horas y el dinero y acá y allá. Es decir, no, nos, estamos más fiscalizados que los propios ayuntamientos y me busca Augusto, y dije bueno aquí estoy a tus órdenes dime necesitas algo vamos al CEN con mucho gusto tienes alguna duda hablamos con el, el presidente a nivel nacional de la de la, sí. este, de la comisión en que ayudo no ni te preocupes efectivamente está bien ah y entonces no no ni te preocupes eso va a pasar este excelentemente bien porque además si no se aprueba eh, el partido le van reteniendo los recursos a mí ya me pasó con la cuenta de mi calco entonces uh -huh. yo dije bueno pues, si no, insisto, aquí estoy, vamos con el tesorero nacional, vamos con el contralor nacional, dime si tienes alguna duda ninguna duda, ni te preocupes, eso va a pasar súper bien ah, está bien ¿no? uh -huh. eh, yo creo, esperaban que bajáramos la guardia que les hiciéramos quórum porque yo les pido a todo el equipo de mis consejeros, oigan o de los con los que hago equipo. Oigan, amigos, pues, pues adelante, ¿no? Ella incluso en ese momento me comenta, oye, vamos a gastar más de 7 millones de pesos en un edificio. Y le dije, oye, pues está muy digno el, el, el estatal. Y lo que dije fue, bueno, pero ustedes mandan. Ustedes deciden en qué se lo gasta, ¿no? Yo voy a ser prudente en mis comentarios. Por supuesto que después de, de ver cómo se comportaron en el consejo donde la gran mayoría de los consejeros que le gritaron porque hubo hasta gritos y sombrerazos uh -huh. qué pena para los que estaban ahí del Comité Ejecutivo Nacional porque nunca, eso sí por lo menos nunca se dio cuando yo estuve gritos y sombrerazos en contra de los que pensamos distinto y esos gritos y sombrerazos los dieron y lo digo con, con toda claridad personas que trabajan en el Ayuntamiento de Puebla por supuesto uh -huh. para mí fue una pésima señal Incluso le dije a mi presidente nacional, a Marco Cortés, oye, esto está pasando, ¿no? Este, Insisto, vamos las cuentas al, al Comité Ejecutivo Nacional. Es más, el propio Paco Fraile en la sesión les dijo, oigan, ya, si hay algo, pues presenten las pruebas, porque estos son puros chismes, dimes y diretes y hasta nos vemos mal. La verdad, una sesión muy mal, eh, terrible, terminaron saliéndose muchos compañeros que dijeron, no, bye, esto es un show este, imagínate, más de 30 personas de staff que no tenían nada que ver ahí, yo no sé siquiera si hubo quórum o no en fin, pero la reunión de ese jueves ahí me dejó muy mal sabor de boca porque me queda claro que no se honra la palabra y en política lo único que tenemos es la palabra ¿y esto qué significa? es decir, ¿qué va a pasar con lo de tus cuentas públicas? bueno, de dentro de Acción Nacional que no te las aprobaron, ta ta ta el, no, el, el dictamen, respecto, el dictamen ok, ¿eso qué significa? no, que, que el, el consejo decidió no aceptarlo, sin Ajá. embargo pues eh, el dictamen ahí está muy claro y yo ya fui auditada por todos, incluso fuimos reconocidos okay. a nivel nacional de nuevo, porque somos el único estado que no tuvo okay. multas en, en el 2021 ah, dice eh, Augusta que sí pagaron algunas multas de, de, tu, de tu administración pues insisto se lo he dicho, Ajá. se lo digo aquí y se lo voy a decir toda la vida enséñamelas y enfrente del Tesorero Nacional o enfrente del Contralor Nacional porque a espaldas para Ajá. mí son chismes Ok. o si sea, hay algo extraño, pues presenten las denuncias Ajá. es más, la acompaño al Ministerio Público okay. o sea, legalmente <risa> administrativamente nada. Nada. nada ok, pero políticamente sí ¿qué, qué, qué va a suceder con esto? porque entonces esto quiere decir, ¿no? Que esto, lo que tú acabas de mencionar, de que si no vamos juntos, no, eh, eh, pues obviamente pues no van a ganar. O sea, si no van juntos, ¿no? Cualquier partido que no sale unido, cualquiera. Y yo, y yo espero que lo entiendan, porque justamente a mí y a mi equipo lo tratan como si fuéramos eh, oposición. Y ese mismo día le aprobaron sus cuentas a Claudia Rivera. Y uh -huh. lo voy a seguir diciendo. Es increíble la forma en la que a veces nos tratamos los panistas. Y yo, esta va a ser la última vez que platique de este tema, mi querida amiga, uh -huh. no vuelvo a platicar y nos vamos a concentrar en la chapa. Porque, Entonces, insisto, hay que darle la vuelta a la hoja, sin embargo, si sí, quise aclararlo, porque lamentablemente se malinforma a los militantes. No hay absolutamente nada, todas nuestras cuentas están claras, porque año con año y además día con día el tesorero y todo su equipo. Era el, el, el equipo que más tarde se iba. Se iba a 2, 3 uh -huh. de la mañana cuando todos nos íbamos, ellos se quedaban. Uh -huh. Porque el PAN tiene un programa, tiene un sistema para precisamente que no que no salga nada de control. El INE ya te verifica. Año con año llega el INE y nos dice, a ver, ¿cuántas impresoras tienen? ¿Tienen cinco? Ah, pues le calculan y casi, casi te dicen cuántas hojas de vista haber ocupado al año y cuántos toners de vista haber comprado. Y no puedes comprar ni más toner ni más hojas porque solo tiene cinco impresoras. Okay. Así es el INE. Bueno, con las gasolina tiene cinco coches, entonces te corresponde tanto de gasolina. Así es. Y ahí están, e insisto, a nivel nacional nos reconocieron porque fuimos de los pocos estados que no tuvimos ninguna eh, multa en el 2021. Si sí, ella dice, pues bueno, a lo mejor es eh, un grave de desconocimiento. No lo sé. En fin, ahí están las pruebas y seguiremos nosotros trabajando para que todos sean... En, eh, para que todos eh, puedan estar en la mesa. De acuerdo. Eh, a ver, insisto, eh, dices ya, ¿no? Esto sucedió, estoy informando, eh, eh, eh, quiero aclarar eh, mi punto de vista, ¿no? Quiero dar mi voz, mi, mi libertad de expresión. Ok. Pero políticamente hablando, ahí hay... hay una falta de entendimiento, de unión, de cohesión, de, para ser equipo, ¿no? Los que dicen, ¿no? O los genovistas, o los morenovallistas, o como quieran llamarlo, que es tu grupo, con la ultraderecha, el yunque, o como quieran también llamarlo. ¿Cómo, cómo hacer este, este trabajo de integración, Genoveva? Pues le toca principalmente a la dirigencia, porque en su momento a mí me tocó, y tuve que callarme muchas veces, muchas veces que voy a seguir poniendo el, el, el caso del tigre, ¿no? que yo decía, pero bueno, ¿qué pasa? Y le preguntaba a Marco, oye, voy a salir a pegarle, y me decía, no, la dirigencia tiene que ser la más prudente, la dirigencia es la que tiene que buscar que todos se puedan llevar bien, la dirigencia es la que tiene que poner la otra mejilla, y bueno, yo puse todas las mejillas, por eso quedé hasta hinchada. <risa> todas las mejillas había y sí, por haber. Pero ya, te ya me deshinché. Porque la dirigencia es a la que le toca construir. Es, es bien complicado. Pero, pues bueno, hoy ellos están ahí y tienen que esforzarse en lograr la unidad. Pero a ellos les toca. A ellos les toca ceder. A ellos les toca ejercer, ser generosos. A ellos les va a tocar todo lo que en su momento a mí me tocó. Y hoy estoy del otro lado. Y por supuesto que... Pues bueno, aquí estoy, yo trabajando, insisto, el equipo trabajando, todos los días vemos a todos los que forman parte de este equipo, desde los militantes, presidentes de comités, regidoras, regidores, diputados locales, diputados federales, trabajando, porque en este equipo saben que lo, lo único que nos va a respaldar es nuestro trabajo. De acuerdo. ¿Cuál es tu relación con Eduardo Rivera? Que es una figura pues básica en todo esto. no? Básica, importante, eh, por supuesto que tiene un gran... ...pues una gran responsabilidad... ...tiene la cuarta ciudad más importante de todo el país... ...una ciudad maravillosa... ...y por supuesto que ahí también vamos a estar trabajando con él... ...lo que queremos es que le vaya bien a él... ...porque si le va bien a él... ...nos va bien a todos... Sí, ...pero también queremos lo mismo para Andrés Manuel... ...eh, nada más que el señor no se deja... ¿eh? ...pero si le va bien a nuestro país... ...nos va bien a nosotros... ...pero mi relación bien, institucional... ...hace algunos días tuve una reunión con él... muy receptivo... ...por supuesto con ganas de construir de construir acuerdos. Uh -huh. O sea, a él si sí lo ves, más abierto más. Sí, sí, sí. De hecho, pues podemos verlo como invita, ¿no? Eh, de indistintamente a todos, ¿no? En, en sus eventos por las mañanas muy temprano, además, uh -huh. hemos visto cómo invita a Osvaldo Jiménez, cómo uh -huh. invita al Tigre, ¿no? O invitan a Tede, ¿no? Ahí han sí. estado todos. De acuerdo. Eh, eh, Mari varillo nos está viendo Jesús Aguilar dice saludos desde Barranca Onda, Jorge Zambrano Cuéntame dice mucho. saludos a la próxima gobernadora, vámonos again con la gobernatura eh, Jesús Manzano nunca dejamos hacer lo que nos corresponde, y más que nunca debemos tener claro que unidos siempre seremos más fuertes, Le mando un fuerte abrazo y continúe con su trabajo Valentín Juárez dice también desde Santa... Eh, San Martín Caltenco, ah, San Martín Caltenco. Ajá. Rojas Miriam Excelente entrevista, saludos diputada Así es, en los momentos difíciles es cuando más debemos estar presentes Mauro Navarro, fuerte abrazo Geno, muchos panistas te reconocemos como nuestra líder, hoy y siempre, saludos Cecilia Espino Ah mira, mm. Ceci Espino Me quiero Ceci. Saludos Geno y a Erika Dice Irán, dice, no está sola diputada Genoveva Huerta, hablemos habemos muchos militantes panistas que la estamos apoyando. Adriana Espinosa, saludos, querida amiga Erika, Geno, gran abrazo. Y eh, Ceci Espino, vuelve a decir, mujeres congruentes, me caen a todo dar. Abrazos, dice. Omar Cabildo, nuevamente comenta, hoy solo en el comité estatal son comparsas del gobierno de Morena ni una sola crítica al gobierno, no hay oposición. ¿Qué opinas al respecto? No no tanto en lo personal, obviamente, sino en, en la posición del PAN ahorita con el gobierno pues inmediato, que es el estatal. Mira, yo creo que cada quien decide la forma de llevar, Digo, como lo dije cuando mm -hmm. me comentó ella en qué se iba a gastar el dinero, pues ellos están al frente, ellos deciden, ¿no? Sin embargo, a mí, por supuesto, por mi propia forma de ser, me gustaría que fueran una oposición más fuerte. Sin embargo, pues respeto la forma en la que están llevando el partido, ¿no? Al final, ellos saben cuáles son sus objetivos y cuáles van a ser los medios para lograrlos. Entonces, yo tenía muy claro mis objetivos, por eso fui eh, tan tajante, tan directa siempre con el gobernador. Insisto, cada quien tiene sus objetivos. Uh -huh, de acuerdo. Eh... Eh, incluso bueno hay también quienes quienes comentan que eh, parte de, de lo que fue tu, tu dirigencia este eso fue lo que lo, lo que le faltó como ser más, más cercana no golpear menos al, al, al gobierno te arrepientes de alguna forma no no y lo teníamos incluso hasta medido sacábamos encuestas era precisamente lo que se requería en el momento no podíamos nosotros eh, pues hacer por lo no podíamos nosotros hacer ningún tipo de acuerdo con el gobierno ¿no? un gobierno que además no, no ha dado hasta la fecha y digo no me refiero a, a, al gobierno estatal sino a Morena que no ha dado respuesta de por qué murió nuestra gobernadora digo bastante mal se hubiera visto que yo intentara siquiera tener algún acercamiento con Morena cuando lo dije y lo sigue diciendo, para mí, los causantes de la muerte de Marta fue, fue morena, ¿no? De una u otra forma, ¿no? Porque fueron los principales beneficiarios. Uh -huh. Hasta la fecha no sabemos qué pasó. Era lo que se necesitaba en el momento. Es la, forma, es la forma en la que además yo conocí un pan. Desde abajo yo conocí un pan que era oposición, ¿eh? Ya cuando te vas enterando, no, es que fulanito hacía... Pues te vas desilusionando un poco, ¿no? pero por lo menos tu servidora siempre fue congruente y siempre fui una verdadera oposición porque así fue, por eso me enamoré del PAN, porque no en su momento, no queríamos al PRI el PRI no estaba haciendo mucho daño por lo menos en mi junta auxiliar en San Pablo, Xochimilacán y encontré una alternativa en el PAN en, en, la, en el PAN de los discursos, en el PAN de el, los aguerridos de, que, de aquellos que iban y hacían plantones en es, de ese PAN me enamoré, entonces por supuesto pues soy congruente con mi enamoramiento no entonces para mí era necesario, como sigue siendo, ¿eh? para mí sigue siendo necesario que hoy seamos una verdadera oposición. Ya lo vimos, a nivel nacional, Marco Cortés eh, intentó tener pláticas con Andrés Manuel y nunca los recibieron, nunca. Entonces, pues bueno, la verdad es que no hay intenciones de, de los gobiernos morenistas de, de construir algo, solo quieren llegar y destruir, ¿no? Como lo, lo vemos todos los días a nivel nacional. Entonces, yo sí creo que hay que ser congruentes, somos un partido de posición y se tiene que, que, tiene que quedar muy claro que somos distintos. De acuerdo, Gilberto Vázquez, saludos desde Zacatlán. Zacatlán Ajá, amiga Erika y Genoveva Huerta, excelente entrevista. Nuestro reconocimiento ajeno al frente de la dirigencia estatal. ¿Cómo? ¿Cuándo fui, no? Pues yo creo, sí. sí. ...mujer de compromiso y congruencia institucional... ...y te manda muchos corazoncitos azules... <risa> ...Valentín Juárez dice... ...soy tu fan desde San Martín... ...dice municipio de eh, Tochtepec... ¿Ah? ...Leti Tenorio... ...vamos con todo diputada ajeno... ...dice para el 2024... ...Alma Hernández... ...una mujer muy trabajadora... También, que vamos con todo para el 24. Omar eh, Cabildo dice, vamos por el relevo generacional en la Acción Nacional. Eli Rivera, enhorabuena. Con esta iniciativa, diputada Geno, el grupo, eh, el género, perdón, grupero, les parece una excelente reforma laboral para la música. No sí. baje la guardia sí. para que se apruebe. Valentín Juárez dice, diputada, para el 2024, sí. cuente conmigo, yo la apoyo. Verónica Hernández, somos 100% panistas, en ruta contigo, jefa. O sea, en ruta ya se llama, o cómo, ¿eh? Ya va, ¿no, no le vas a poner Pla ahí un nombre? Platicando con los compañeros, dice, nosotros ya estamos en ruta, pues hay que chambearle para seguir Entonces, en la ruta. hashtag, en ruta, ¿no? En ruta para el 24. Mira, todos somos panistas, por supuesto que nos identificamos más con unos y con otros en su momento con Genaro Ramírez, ¿te acuerdas? Éramos panistas con la sociedad, que esto además es permitido dentro del PAN, dentro uh -huh. del PAN tenemos estos grupos homogéneos, que así se les llama, ¿no? Entonces, uh -huh. siempre ha existido esto, no uh -huh. es nuevo, ni hay que espantarnos. Entonces, hoy estoy aquí con muchísimo gusto y con muchísimo honor representando a muchos que, que no les parece, que no les gusta, pero que saben que estamos en el mejor partido. Entonces, hay que intentar ver de qué forma podemos todos convivir de acuerdo eh, Verónica Hernández Geno gobernadora te está diciendo Ernesto Aguilar Jordi él es este regidor de Morena ¿no? de acá del Ayuntamiento de Puebla y te dice saludos para todos mis amigos los que no <risa> o sea bueno <risa> bueno pues ahí hasta de la cuatro te ahí están dice Rosario Contreras dice hashtag panista 2024 Eduardo Lobato, Geno Gobernadora con su hashtag, Rox González también, con los mismos, eh, eh, Gilberto Vázquez, Panistas en Ruta 2024, ya te están poniendo, Duli Zambrano, saludos Geno desde... ¿Tian -manalco? Tianguis Manalco. Tianguis Manalco. Ese, a ver, Tianguis Manalco. Ya, ya lo dije bien. Perdón, perdón. Está aquí por Atlisco. Hermoso uh -huh. el municipio. Ya, perfecto. <risa> dice, dice, tú muy bien, te dice eh, este, Duli Zambrano, te dice eso. Gracias, Geno, por informarnos. Temas que desconocemos, te dice Eli Rivera. Diego Herrera dice, dice puros corruptos todos, dice Diego. Y Eli Rivera dice excelente postura ajeno, Gilberto Vázquez dice así quieren dar sombrerazos a los comités municipales y a Torres dice es triste ver cómo la nación se derrumbó poniendo su granito de arena todos en lo que eh, han los que han confiado en el pueblo de México dice, eh, ah, dice que son vendepatrias también Ajá. Leti Tenorio, Genoveva Huerta una mujer de mucho trabajo Dice, es lo que necesita Puebla. Geno, gobernadora. Mauro Nava. Dice, Geno, mi admiración total. Mauro. Y ahí, eh, Blanca Morales también te está mandando, nos está mandando saludos. Lalo Morales dice, Erika, nuevamente felicidades por los invitados de lujo. Geno, eh, jefa Geno, dice, somos muchos los que estamos puestos. Al tiempo y venga. Ok. okay. Pues Genoveva Huerta, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. En Los Conjurados, le saqué jugo, ya llevamos una hora, sí. una hora y bueno, este pues perdón, pero tenía también que leer todos sus, sus comentarios, los leí todos lo más rápido que pude. Eh, de verdad, muchas gracias por sintonizarnos, por sus comentarios y nuevamente muchas gracias muchas gracias que no. a ti mi querida Erika y por supuesto a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan ok, y nos ven. Ah, pues ven más seguido ¿no? ¿Te ya, pues órale claro que sí, ahí en, en, cuando vayas de gira artística, ah voy a pasar por Puebla ay, ay, <risa> okay. voy, voy a aterrizar en los conjurados a las 7 y ya, <risa> eso es todo muchas gracias que no. Gracias, Erika. muchas gracias por su compañía, soy Erika Rivero si te gustó esta entrevista pues dale like y compartir Échate un clavado a los conjurados, síguenos en nuestras redes sociales, te mandamos un beso, un beso y bonito fin de semana. Disfrútalo y descansa. Besitos, bye. Hola amigos de Manzana, ¿cómo están? Hoy les tengo cinco tips para no lucir vieja. El primer tip es súper importante y lo hemos platicado, tener una piel súper humectada. Es importante usar un contorno de ojos, eso es básico para tener una piel luminosa, que esta área de contorno de ojos no se vea acá acartonada y ni se noten las líneas de expresión. Tip número 2. ¿Qué creen? Pues que las pestañas postizas están de súper moda, las extensiones nos encantan, pero nos hacen ver mayor. Lucimos artificiales. Yo les recomiendo que sí, es válido usar pestañas postizas.